Ven, ven, ven y me la van a pelar, putos. Pues me vale madre es que la gente abre, pues a mí nadie me mantiene. Tengo a mi gente listo para dar el frente. Puro loco, muy valiente, pero no ande de engrose. Ese salgo del callejón, han somos muy cabrón, puro barrio pelón Tenemos pendientes porque la zona está caliente Al chile yo nunca he vendido a un carnal La envidia conmigo no se da Se vale soñar Tengo un toque para olvidar Hay otra vida en el más allá ¿Qué pasará? Ya no quiero recordar Muchas personas que saben saliste en solo una estúpida canción Pero fue con mi propia producción Un RS Record, Sigo siendo ya muy terco, ves pinche Traje mi rima de la pina, Pero no barata, pinche morro pata A nadie no pata, pinche laco si quieres te doy mi fama porque la necesitas más que yo Tiras directa, me río, estás bien puñetas Para esto guacha, te saliste de los grupos Ay pobre andamos muy de Las armas letales de mi flow esto sí que son no, muy cabrón y no seas mamón que son y te queda mejor, vete a la escuela para que te enseñen ya mejor. Ya con este año sigue siendo el perdedor. Tú eres mi perra y yo tu cazador. Vaya, me saliste muy culón. La mierda, no me digas mi convoy Voy, aquí que va Buena letra, buen estilo De los más finos, eres muy pendejo Te dejo mi Eres ignorado, tira letras Mientras el punto se traba No te quedes clava, no tuvieras lo que tienes Y me ayuda, procura quien estuvo ahí Cuando no era nada Tantas palabras echadas a perder Que me sirven, mira puñetas Tengo receta completa, guacha las letras Checa como me la pelas Un, dos, tres, va de nueve. Mira punto yo disfruto Que me des tanta fama Ven, ven, ven y mamá Ven, ven, ven y mamá